Bienvenidos a la jornada pobreza, empleo y bienestar social, desafío para política de empleo digno que APN España celebra hoy viernes 9 de octubre de 2020 en colaboración con APN Castilla-La Mancha Esta actividad se enmarca en el programa de sensibilización, sensibilización contra la pobreza y derecho al empleo de APN España Sin más, por el momento cedo la palabra a Adolfo Patón, presidente de APN Castilla-La Mancha Hola a todo el mundo, eh, mis primeras palabras son y creo que deben ser de agradecimiento a las más de 60 personas que os habéis interesado en, este, en esta jornada de trabajo, eh, sin dejar a un lado y poniendo en relieve de hecho la implicación de la EAPN en toda su estructura. La estructura europea está reflejada en esta jornada, también la IAPN España, agradezco a, a Carlos Usías eh, su implicación también organizando y presentando la, la jornada en las dos dimensiones de Carlos, la estatal y la europea y por supuesto el equipo de, de, de Castilla-La Mancha. Además contamos con eh, la participación de la Viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nuria tiene un perfil potentísimo y además está está ocupando una responsabilidad estratégica para el trabajo de las organizaciones y para nuestro impacto eh, en el bienestar de las, de las personas que se encuentran en situación, en situación de pobreza. Eh, Nuria tiene un papel pues, tan estratégico como, pues, como que es quizá de las personas, sin quizá, es de las personas que más capacidad tienen para atraer financiación a la comunidad autónoma en materia de, de empleo y, y, por lo tanto, lateralmente de lucha, de lucha contra la pobreza. Solo voy a dar dos, dos mensajes, además de los agradecimientos. Recordar, por un lado, que el desempleo es una de las situaciones que influyen en la pobreza, pero no es la única, la única situación que la define. Y, de hecho, eh, algo más del 75% de las personas que se encuentran en situación de pobreza tienen un empleo. Por lo tanto, esto nos habla de que la pobreza eh, se define y a la situación de pobreza se llega eh, sumando una diversidad de factores que van desde vivienda a cuestiones de integración social, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí, y este es el segundo mensaje y último que quiero compartir, es ahí en la integralidad de la acción en la que Considero que las organizaciones del tercer sector de acción social es donde estamos haciendo un gran trabajo que además se va a visibilizar en esta jornada. Eh, un gran trabajo ¿por qué? Pues porque eh, integramos las necesidades de las personas y alimentamos sus potencialidades que las tienen y sus capacidades que las tienen y muchas las integramos en eh, ...en itinerarios individualizados de trabajo, teniendo el empleo un papel importante, al igual que otros factores que, que definen la pobreza. Integramos ese trabajo y sabemos y venimos eh, realizando un, una tarea de coordinación y eh, de trabajo conjunto con, entre entidades sociales, por supuesto con los recursos técnicos de las administraciones públicas, locales y autonómicas y, por supuesto, con el tejido empresarial eh, que finalmente es eh, quien decide eh, las contrataciones y las condiciones de, laborales de las personas a las que acompañamos. Por lo tanto, es un buen trabajo que, que estamos haciendo, es un buen trabajo y una buena práctica que vamos a compartir eh, aquí y hoy a lo largo de la, eh, de la jornada y es, un, es una labor reconocida en primera línea por las personas en situación de pobreza eh, a las que acompañamos y, y en, segundo, en segundo lugar, en varias ocasiones, por las administraciones públicas en distintos niveles. Por lo tanto, no quería, dejar de, no quería dejar pasar la oportunidad para poner en valor el, la aportación del tercer sector en esta materia. Y por supuesto, como bien sabe Carlos en primera línea, eh, también nuestro deber es intentar influir en las políticas de empleo. Eh, y en eso consiste también parte de esta jornada y del trabajo posterior eh, a ella. Eh, gracias a todo el mundo y que paséis una jornada productiva de trabajo, estoy convencido de que, de que así lo será. Me mantengo en la jornada silenciado. Un abrazo a todo el mundo. Creo que tengo que dar la palabra a Carlos, por cierto. <risa> Estaba quitando el micrófono, ¿no? Muchas gracias, eh, Adolfo, viceconsejera. Eh, permítanme que haga un, un saludo especial a, a Matías, ¿no? Que, que llevo tiempo sin verlo en, en persona, ¿no? Porque el, el tema de la pandemia ha hecho que las reuniones presenciales en EAP en Europa, pues, hayan desaparecido, ¿no? Directamente, ¿no? No, digamos, eh, ya pues desde, desde el principio de marzo sin tener ningún tipo de reunión eh, presencial. Dicho, eh, hecho este saludo, un buen día, muchas gracias a todas y todos. Eh, es verdad que soy presidente de la red europea y presidente de la red española, pero eso no lo podría ser si no fuese porque la red de Castilla-La Mancha es la que me impulsa y apoya, ¿no? eh, que es de la que soy originario ¿no? y demás. Eh, soy de la red de Castilla-La Mancha digamos, y, y, de la, y de La Mancha, vamos, es <risa> O sea, que, que es especialmente emocionante para mí siempre que tengo que presentar cualquier acto de la red en, en, en, nuestra, comunidad, en nuestra comunidad autónoma. ¿no? Eh, <coughs> sí hacer una referencia a la, a, a la situación que vivimos y de la situación de la, de la que venimos, ¿no? Porque esto sí es importante, Me ¿no? eh, parece ser que todo lo que nos ocurre ahora es consecuencia del, de la COVID-19, ¿no? Bueno, la COVID-19 ha acentuado algunas cosas, ha puesto de manifiesto otras y está generando determinados cambios, ¿no? Pero teníamos... un. Un, teníamos un antes, ¿no? Antes de la COVID había cosas, ¿no? Había vida, ¿no? Y, y no, toda la, todo, no todo lo que había era bonito, ¿no? O sea que verdaderamente teníamos ya nuestros, nuestros problemas, ¿no? Sobre todo si es nosotros que estamos hablando, sobre todo que hablamos de pobreza, exclusión social, desigualdad, pues teníamos una mochila eh, importante, Además con la crisis del 2008 que vino a hacer más intensa y más extensa la pobreza que entonces ya había, ¿no? eh, y que además, cuando el proceso de salida de la crisis del 2008, en términos de Producto Interior Bruto, que se produjo, ¿no? si sí es verdad que cuando, la vemos, cuando vemos los datos nos damos cuenta que esa salida de la crisis eh, fue eh, tremendamente asimétrica, ¿no? en el sentido de que eh, los niveles altos de la sociedad sufrieron la crisis, eh, eh, pero vamos, algún que otro arañazo eh, tuvieron en el, mejor de los, eh, en el peor de los casos y demás, pero la realidad es que los sectores más, eh, más vulnerables de la sociedad no solamente no estuvieron un año, un año y medio en crisis, sino que estuvieron nueve años en crisis, no habían salido y no habían salido de la crisis, sus niveles de renta seguían estando muy por debajo de... Eh, de, la, de, la, de antes del 2008, ¿no? por lo tanto, la, la gente que estaba en pobreza, situación de pobreza, exclusión, pues estas personas seguían estándolo, en la mayoría de los casos, estaban estaba más gente y además en peor situación. Y estando en esos momentos, estando en esos procesos de recuperación asimétrica, nos llega la crisis del, de la COVID. ¿no? Eh, cuando llega la crisis de la COVID, eh, nos encontramos con otro fenómeno y es que gente que estaba, pues, en, esos, eh, en ese umbral entre, eh, digamos, de austeridad, de, de vida austera, no, por decirlo de manera más, eh, más, amable que se me ocurre, ¿no? pues, entran en el confinamiento con unos recursos propios, eh, viviendo de su empleo y demás, y cuando salen del confinamiento salen recibiendo vuestros alimentos ¿no? eh, eh, y con un futuro muy, muy incierto. ¿no? Por lo tanto, eh, vemos que el, nuevamente esta crisis de la COVID no, genera la, eh, no es la generadora de las situaciones de pobreza, exclusión social que tenemos en España o en Castilla-La Mancha, sino que vuelve nuevamente, sobre lo ya llovido, vuelve a llover, volviendo a hacer una más intensa y más extensa. Y lo que es peor, <coughs> mientras que la crisis anterior se produce a lo largo de dos o tres años, es decir, que se va, eh, la vas viendo venir, en este caso eh, te encierran un viernes por la tarde en casa y eh, cuando sales eh, dos meses o tres meses eh, o unos meses después de tu casa, sales con, con que te han cambiado la vida. ¿no? Entonces, totalmente, es muy intensa y muy aguda, ¿no? Eh, y además eh, vemos cómo, eh, vamos a ver, iba a decir lo, lo que es la incidencia, las entidades sociales están viendo ya lo que, lo que está ocurriendo con usuarios que llegan, pero si pedimos números es verdad que no tenemos, no tenemos números, porque las mediciones de tema de pobreza, exclusión y demás, siempre son con datos estadísticos de años anteriores y demás. Pero tenemos algunos números que nos dan alguna pista. ¿no? En eh, la crisis de 2008... La caída de la, del producto interior bruto estuvo en torno al 9% y la pobreza subió casi 5 puntos ¿no? eh, y fue dilatada en el tiempo. ¿no? La crisis de la, de, esta, de la COVID, todo el mundo dice que, eh, parece que los, eh, todos los organismos internacionales se ponen que puede estar en torno al 12-12,5% la caída del producto interior bruto. Eso significa, y además de una manera mucho más aguda. Eso significa que la pobreza se puede volver a disparar. Y como he dicho, aquí, cuando crecemos mucho, no reducimos prácticamente, reducimos muy poquito la pobreza, y cuando, sin embargo, cuando llega una crisis, se dispara. Es decir, corremos un alto riesgo de que estabilicemos nuevamente umbrales de pobreza mucho más altos de los que teníamos entonces. Y esto enlaza con otra cosa que, acá, que, que Adolfo ha, ha apuntado y que es, es importante tener, eh, tener presente. ¿no? El, eh, siempre hemos vivido con el mantra de que el trabajo es el, que, el mejor instrumento para salir de la pobreza. Eso es una verdad a medias. O sea, el trabajo es un buen instrumento para salir de la pobreza si es un trabajo de calidad. Si no, no cumple esa función. Y es un poco lo que ha dicho, lo que ha dicho Adolfo. Aparte de que tenemos un 15% de trabajadores pobres, eso... Dándole la vuelta, lo que es, es lo que ha comentado Adolfo, de que tenemos un 33, más de un 33% de la población en situación de pobreza que, está, que tiene empleo. Ojo, y personas en situación de pobreza que no tienen empleo es aproximadamente otro 30%. Es decir, que tenemos casi el 70% de la población de, en pobreza que su problema no es el no tener empleo, que es otro en un caso es el empleo de mala calidad, con lo cual hay que afrontarlo de una manera distinta al no tener empleo, ¿no? y otros casos que tienen que ver con sistemas de rentas y prestaciones, porque son personas que no están ya en el ámbito laboral o que no pueden estar en el ámbito laboral. Por lo tanto, eh, cuando hablamos de la pobreza es importante. Pero, como estamos viendo, aún tenemos un 30% sin empleo y un 30% de empleo, con empleo de mala calidad. Que no les permite salir de situación de pobreza, a los cuales las políticas de empleo sí es verdad que pueden actuar de una manera, de una manera decisiva. Pero son dos maneras distintas de actuar. ¿no? Y, además, en, en este... y para eso sí es verdad que existen eh, instrumentos, y yo creo que nos, los podemos ir hablando a lo largo de la, de la mañana. Y solamente, simplemente recordarlos, no ya teníamos, antes de la COVID-19, ya teníamos algunos compromisos asumidos por España. Algunos tienen que ver como el pilar europeo de derechos sociales, que está muy vinculado a las políticas, precisamente, al empleo, empleo, de, empleo de calidad, además de políticas de rentas, etc. ¿no? Luego también tenemos ese marco eh, mundial que también nos lanza en la misma dirección y que España también se ha comprometido, que son los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda, 20, la Agenda de 2030, que también es importante que lo tengamos, lo tengamos en cuenta, y además coincidía con que se estaba negociando el, el nuevo marco financiero plurianual, lo que es el presupuesto de la Unión Europea para los próximos eh, siete años, ¿no? que también tenía una orientación muy hacia el empleo, tenía una orientación mucho más social, eh, la que se estaba previendo y demás. Y en ese, y en ese momento, nos llega la COVID. Y decir una cosa importante. Con respecto a la crisis de 2008, las respuestas que se han dado a la crisis de la COVID con respecto a las respuestas que se dieron a la, a la crisis de 2008, permítanme una expresión, no sé cómo se lo traducirán a Matías, ¿no? se parecen como un huevo o una castaña. O sea, son totalmente distintas. Afortunadamente, el cambio es radical. ¿No? Es la, se ha pasado unas políticas de austeridad, de austericidio prácticamente, que se tomaron, y si no que se pregunten a la población griega, aunque nosotros también nos llevamos lo nuestro, los españoles, ¿no? y demás. Eh, de esas políticas de austeridad se ha pasado a hagamos unas políticas expansivas, grandes, y luego ya después veremos cómo retomamos la senda de la, digamos, del de la racionalidad fiscal que te tiene que llegar. ¿no? o Y sea, que esa, que esa iba a llegar, va a llegar de aquí a, a dos, tres años. Las respuestas han sido espectaculares. El, no solamente el nuevo marco financiero plurianual, sino todo el tema del el, el Next Generation EUI, que es ese pacto donde, que vamos a tener de, de recursos que además... No solamente viene con préstamos en unas condiciones muy especiales, sino que además viene con subvenciones directas a los estados miembros y demás. Esto verdaderamente es un gran impulso. Pero ojo, es mucho dinero. A España se espera que vengan cerca de 140.000 millones eh, de euros. Pero eso tiene varios retos. Primero, tener la capacidad de gasto, que esa ya es una. Y, y adaptar nuestras instituciones para para hacerlo. Y segundo, el segundo reto, que es mucho dinero, pero es que la crisis es muy grande. Es muy profunda. Por lo tanto, no vamos a nadar en la abundancia, que nadie dice eso, sino que vamos a tener muchos recursos para sufrir menos. ¿No? Y eso sí, es una gran oportunidad de transformación. Y esa oportunidad de transformación la tenemos, la tenemos que aprovechar. Y esa oportunidad de transformación se tiene que aprovechar toda la población, sin dejar a nadie atrás porque compartimos la digitalización, compartimos la necesidad de ese pacto verde, de modernización de definitiva de nuestras infraestructuras y de nuestras, eh, y nuestras y, y nuestros normas ¿no? de, de funcionamiento. También tenemos que renovar nuestro sistema productivo. Pero también tenemos eso también tiene que llegar a las personas más vulnerables, a las que están más alejadas del mercado de trabajo. Y para eso hay que adaptar esas medidas generales a las medidas, a las personas y a la situación de las personas. ¿no? Y cuando hablamos de luchar contra la pobreza y la exclusión social, todo el mundo me reconocería hace unos años, yo, los que ya somos un poco más mayores, ¿no? me reconocería que lo primero que diríamos es la educación, que no haya analfabetismo, que no haya analfabetismo funcional, pues ahora es lo mismo, pero en digital. Por lo tal, la digitalización es un instrumento, eh, es, es un instrumento básico de desarrollo de la sociedad en estos momentos. y es más, el otro día en una conferencia yo llegaba a decir que hay, eh, debería ser el, el tener acceso a Internet debería ser un, un, derecho, eh, un derecho consolidado, igual que cuando se construye una vivienda es obligatorio que lleven los suministros de agua eh, y de gas, pues ahora debería de llevar también de la fibra óptica directamente incorporada. Pero claro, ponemos la fibra óptica, luego habrá que enganchar algo a ella. Y luego en el hogar tendrá que ir gente que sepa qué hacer con ello. ¿no? Por lo tanto, hace falta una verdadera transformación digital de la ciudadanía, no solamente de nuestras infraestructuras, sino de la ciudadanía y demás. El, el pacto que el Plan de Recuperación, Transformación y Residencia, España Puede, que presentó hace unos días el presidente del gobierno y los cuatro vicepresidentes, ¿no? apuntan en esa, en esa dirección. Pero, y una de las cosas que nos dicen es que van a transformar, van a digitalizar la administración. Pues los que van a relacionarse con la administración tendrán que estar preparados también para eso. No solamente habrá que eh, preparar a los funcionarios, sino a los, a los ciudadanos que se van a relacionar con esos funcionarios. ¿No? Para evitar una, una, una mayor separación de la administración con respecto a la ciudadanía. Por lo tanto, son necesarios muchos retos y eso tiene que ver con el empleo. El empleo va a cambiar mucho, van a desaparecer muchos empleos. Y esa, cuando se habla de esa transición justa, precisamente de esos empleos que van a desaparecer, tenemos que ver dónde, eh, se, cómo se generan esos nuevos, esos nuevos empleos que también van a ir apareciendo. Y en eso son necesarios determinados instrumentos. Y para eso sí va a haber fondos. Para eso sí hay fondos. Lo que tenemos que hacer es saber orientarlos y saber, eh, y saber hacerlos llegar a toda la, la ciudadanía. Por lo tanto, es importante, y esto va dirigido sobre todo a las administraciones, a las instituciones, ¿no? es importante que no se deje a nadie atrás y que en el diseño de ejecución de esos fondos se tenga en cuenta que hay una, un sector de la población, de aproximadamente entre el, aproximadamente el 20% en España y en Castilla-La Mancha, cerca del, de cerca del 30%, un sector de la población que necesita medidas complementarias, que necesita además. Otros apoyos para poder llegar, para poder engancharse a este carro que ahora arranca. Y ya no digo nada más porque hay mucho que, que hablar. Creo que puede ser una jornada muy interesante y ya, eh, ya termino. Gracias por el esfuerzo y el trabajo de estar esta mañana hablando de este tema, que nos beneficia a todos porque las políticas que son inclusivas y las políticas de protección social son políticas de desarrollo que nos benefician a todos y sobre todo cuando no se deja a nadie atrás. Muchas gracias. Bueno. Adolfo. Sí, la palabra... Gracias, Carlos. La palabra es, es de... Eh, Nuria, eh, como, como viceconsejera. Bueno, pues gracias, eh, gracias Adolfo. Eh, muy buenos días a todos y a todas los que participáis en esta mañana en esta jornada. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, quiero agradecer a EAPN, pero muy particularmente a EAPN Castilla-La Mancha, esta invitación a participar de la jornada que, si me permitís decirlo, creo que se hace más necesaria que nunca. ¿no? Eh, el poner en común hoy aquí los posibles desafíos para las políticas de empleo digno. Eh, la situación que hemos vivido de crisis humanitaria provocada por la covid eh, 2019 eh, nos ha llevado a una situación sin precedentes que yo creo que no solamente ha hecho tambalear eh, nuestro modelo de convivencia social, sino que eh, ha puesto en serio peligro todas las bases de nuestro estado de bienestar. El mundo de trabajo, del trabajo, lógicamente, se ha visto profundamente afectado por esta pandemia, dado que más allá de ser solamente una amenaza de salud pública, eh, ha determinado también perturbaciones a todos los niveles, a nivel económico y muy particularmente a nivel social, que van poniendo en peligro eh, todos los medios de vida a, a largo plazo y el bienestar de millones de personas. Como todos sabemos, la OMS eh, subrayó la necesidad en su momento que se mantiene en estos momentos también, eh, de adoptar medidas de confinamiento de todas las personas. Eh, sin embargo, todas estas medidas de confinamiento y de restricciones a la movilidad, lógicamente, eh, ponen en peligro todo el motor económico, impactando de una forma muy eh, significativa y muy drástica en los mercados de trabajo. Eh, las primeras estimaciones que hace la OIT respecto a los efectos de, de la COVID ponen de manifiesto algunos datos que son particularmente preocupantes, ¿no? como son la reducción eh, de una forma drástica y también sin precedentes de las horas de trabajo, eh, conllevado, conllevando lógicamente también la reducción de los ingresos de, de las familias y de las personas, eh, un aumento sustancial del desempleo y también del subempleo como consecuencia del brote del virus. Entonces, esta paralización, como digo y como ponen de manifiesto los organismos internacionales, tiene un impacto directo en el mercado de trabajo y ese impacto se acrecienta y se acentúa en el caso de las personas trabajadoras más vulnerables, ¿no? los denominados trabajadores pobres, cuya cantidad y lógicamente va a aumentar de forma sustancial teniendo efectos devastadores, especialmente para aquellos que se encuentran o bien por debajo del umbral de la pobreza o muy cerca del mismo. Eh, es evidente que existe una estrecha relación entre la situación de pobreza, de pobreza y exclusión social y la actividad de, de las personas. Eh, atendiendo a los datos de INE, a nivel nacional, el 57% de las personas en esta situación, en situación de pobreza o de riesgo de pobreza, se encuentran en el paro, los, lo apuntaba Carlos, y solo el 15% están ocupadas. Eh, también son especialmente sobre todo los trabajadores vulnerables los que quedan excluidos y será objeto de una de las ponencias de salarios mínimos legales. Esto es, es un dato que también eh, lógicamente contrasta en los organismos internacionales o en situaciones en las que el nivel de salario percibido no es adecuado para garantizar un mínimo nivel de vida digno eh, Un poco centrándonos ya, como apuntaba Carlos, ¿no? que antes de la COVID también había vida. ¿no? Entonces, digo, centrándonos en cómo es la situación en nuestra región. Y, y ateniéndonos a datos del, del 2019, porque también lo apuntaba Carlos, que los datos siempre tienen esa demora en poder regularizarse. Pero antes de la COVID y esa vida previa, eh, ya nos ponían datos que eran desde luego dignos de, de poner nuestro foco de atención en ello y sobre todo de dirigir las políticas a, a cambiarlos, ¿no? Entonces, en Castilla-La Mancha, en el año 2019, el 26,2% de la población se encontraba en riesgo de pobreza, según el indicador AROPE. Este dato, y puede resultar paradójico lo que voy a decir, pero este dato era esperanzador. El 26,2% suponía haber logrado reducir en 3,5 puntos porcentuales la tasa de pobreza, situándose en el valor más bajo desde el año 2009. Entonces, ya digo que, que efectivamente, antes de la COVID había vida, eh, desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza o, o de riesgo de pobreza, pues los datos ya eran eh, como para, para que eh, las alarmas se, le, se, se levantaran, ¿no? Pues desgraciadamente cuando tengamos los datos de cómo queda la situación después de la crisis sanitaria, pues eh, seguramente y desgraciadamente ya digo quedaremos lejos de este 26,2%, dado que la crisis va a conllevar un aumento exponencial de todos estos valores haciéndose, Absolutamente necesario adoptar medidas que ofrezcan respuestas duraderas y eficaces desde el plano político. Eh, creo antes de, lógicamente también y sin perjuicio de, de, de las diferentes medidas que hemos adoptado, sí que quisiera poner de manifiesto también algunos de los logros que antes de, de esa situación de pandemia y en esa vida previa a la COVID eh, se habían conseguido. ¿no? Y un poco también de la mano de acciones dirigidas a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, cofinanciados con los fondos europeos. ¿no? Por ejemplo, se había conseguido con los servicios de atención personalizados y el desarrollo de itinerarios de inserción eh, se hubieran atendido a más de 30.500 personas. Ya digo, acciones concretas dirigidas a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. Siendo de estas 30.500 personas el 61,31% de las mismas mujeres. Los equipos técnicos de inclusión social eh, habían conseguido la inserción laboral del 24,48%. ¿no? Dato muy positivo, especialmente si atendemos a las dificultades de partida de estas personas, de estos colectivos, para encontrar un trabajo. También los proyectos de mediación socioeducativa socio habían logrado insertar en el sistema educativo de formación a más de un 51% de los participantes. Los programas CREA de formación y empleo dirigidos a personas en situación de riesgo de exclusión eh, habían conseguido que el 70,63% de los participantes consigan una cualificación y también el 25,65% logren insertarse laboralmente. Y por último, por ejemplo, los servicios de capacitación social laboral para personas con discapacidad eh, habían propiciado la activación del 59,49% de las personas inactivas y la inclusión en los sistemas de educación o formación del 29%, más del 29%, y la inclusión laboral de eh, un tercio de los participantes, exactamente el 33,33%. 33%. Estas dos últimas prácticas a las que he hecho referencia, tanto los CREA como los servicios de capacitación para personas con discapacidad, fueron además presentadas como buenas prácticas del 2019 en el Comité de Seguimiento de los fondos Estructurales. Ya digo que esta era la situación previa a la covid y Sí que creo que es importante destacar y poner en valor los logros que se han alcanzado en esos programas. Cogiendo un poco el guante que me lanzaba Adolfo y ojalá estuviera en mi mano, efectivamente, traer todos los fondos europeos que podamos a nuestra tierra para trabajar con la gente que más lo necesita, sí que actualmente desde la Viceconsejería estamos preparando ya eh, la organización de la Asociación Multinivel que se va a encargar del diseño del siguiente programa operativo del Fondo Social Europeo Plus de Castilla-La Mancha, en las que estarán lógicamente las entidades más representativas, teniendo en cuenta el marco institucional y jurídico, y como no puede ser de otro modo, en la que contaremos con la presencia de EAPN, como ha venido ocurriendo en todos los foros de debate y tomas de decisiones que hasta ahora se han puesto en marcha en este ámbito. También este partenariado multinivel, esta asociación multinivel, es una oportunidad única y así ha venido siendo, para reflexionar y para tratar de dar respuestas a los desafíos a los que debemos enfrentarnos ¿no? y que hoy van a ser también objeto de puesta en común. Quiero destacar también, por otro lado, porque creo que es importante y muchas veces es muy desconocido en general a nivel institucional, por supuesto, pero muy particularmente por la ciudadanía, la transparencia en la gestión de los fondos públicos, sobre todo eh, a través de mecanismos que sí que hacen y permiten ese acceso más directo, ya digo, no solamente a nivel institucional o a nivel de organización, sino de la de de la propia ciudadanía. Entonces, en este foro me parecía que es muy interesante también, lógicamente, poner a disposición e invitaros a, a que accedáis al portal web de los fondos estructurales, de los fondos estructurales, lógicamente, también de la región, en la que, como digo, cualquier ciudadano o ciudadana puede consultar las medidas puestas en marcha y los resultados obtenidos con cada una de esas medidas. Volviendo un poco a la situación actual y a la situación en la que nos ha situado la COVID, eh, a pesar de que el gobierno regional hasta ese día fatídico, de 14 de marzo, contaba ya con una estrategia decidida y ya operativa de crecimiento para seguir en la senda de recuperación económica, pues la irrupción de la pandemia lógicamente nos obligó a de una forma urgente y una forma acuciante replantear políticas, reformular objetivos y en definitiva establecer pues lógicamente una nueva hoja de ruta. Eh, así, de esta forma y con esa urgencia, el día 4 de mayo el Gobierno regional, junto con los agentes sociales más representativos, firmaría el marco de lo que debería ser nuestro, un poco hablar hoy de plan de recuperación cuando ayer el presidente del Gobierno de la Nación presentó un plan de recuperación, lógicamente, global y ambicioso, bueno, pues en este 4 de mayo, ya digo, se, se firmaría lo que sería nuestro plan de recuperación o mini plan regional de recuperación, ¿no? un plan que también, lógicamente, eh, tenía por objeto eh, unos objetivos claros que eran, en primer lugar, proteger y mantener el empleo, en segundo lugar, y de la mano del anterior, proteger lógicamente a las personas más vulnerables y también mantener e impulsar el tejido productivo. Ya digo que era un plan ambicioso eh, y un plan eh, que recogía un catálogo amplio de medidas, un total de 74 medidas dirigidas en nueve ejes, con un presupuesto de más de 231 millones de euros directamente vinculadas con el empleo 64 de estas 74 medidas y que estimaba llegar en su totalidad a 122.322 empresas, autónomos y personas trabajadoras de Castilla-La Mancha. El centro de atención de este plan, en el que lógicamente no quiero detenerme porque ya digo que son 74 medidas, podía ocupar toda la jornada hablando, no eh, Bueno, El foco de atención se centraba lógicamente en las personas trabajadoras, en los autónomos y en los pymes, teniendo un objetivo claro, que era mantener y proteger todo el tejido social. Y en segundo lugar, también mantener e impulsar la actividad económica de todos los sectores económicos, pero sobre todo de aquellos que más duramente iban a resultar afectados por la pandemia, como son el turismo, el comercio, la artesanía y la industria. Eh, el plan tiene una clara mirada especial para las personas trabajadoras eh, para la protección y la reinserción en el mercado laboral de aquellos que se han visto más afectados por la COVID. Tan solo cinco meses después de esta firma del plan, ya digo que fue el día 4 de mayo, pues se han puesto en marcha muchas eh, y variadas líneas de ayuda, entre las que solamente querría destacar aquellas que tienen más incidencia eh, en las personas trabajadoras y muy particularmente en el colectivo de los colectivos más vulnerables. Ya digo que simplemente las apunto sin perjuicio, que lógicamente quedo a vuestra absoluta disposición para si queréis que nos detengamos en alguna o si queréis información con posterioridad a la jornada, pues dejarla, ya digo, a, a mi correo o mi contacto para que cualquier duda que os surja o de alguna línea concreta que queráis, pues, pues ponerme a vuestra disposición. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, se pusieron eh, eh, ayudas para la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo que va de la mano del mercado protegido que serían las subvenciones para promover y facilitar la integración de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Esta última línea con casi 20 millones de euros dotada. Eh, otra línea que también eh, está destinada a personas con discapacidad son las subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo. Eh, particularmente destacable, porque además ahora mismo estamos en el proceso de selección de los beneficiarios de esta línea de ayuda, son destacar las subvenciones destinadas eh, a realizar actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción, cuya finalidad es mejorar las condiciones de empleabilidad de personas desempleadas que pertenezcan a colectivos con especiales dificultades. ¿no? Esto a través de la colaboración público-privada con las agencias de colocación cuyo crédito es de dos millones de euros. Ya digo que creo que es una línea particularmente importante en este momento, aparte de porque estemos en pleno proceso de selección, sino porque va acompañado de algo que a veces nos olvidamos, ¿no? algunas líneas de ayudas a la contratación no llevan aparejada la importancia que tiene la orientación la y la información, ¿no? el acompañamiento en esa búsqueda de empleo o en, en esa reactivación profesional. También creo que es particularmente destacable, lógicamente por algo que ya era necesario en la vida pre-COVID, pero que se ha puesto de manifiesto en esta etapa, las ayudas a la conciliación familiar y laboral de las personas trabajadoras para aquellos casos en que ha sido necesario reducir las jornadas laborales o una línea importante que hasta ahora totalmente novedosa en, en las ayudas que hasta ahora se habían puesto a disposición por el gobierno regional, es las ayudas para contratar a personal en el ámbito doméstico eh, y, que, bueno, ya digo que esta es la primera vez, en este caso estas dos líneas están dotadas con un millón de euros. Y también importante y que se ha puesto de manifiesto la necesidad de reinventarnos y de realmente incorporarlo en nuestras vidas, son las ayudas al teletrabajo, al trabajo a distancia, que es de las últimas líneas que se han publicado y estaría dotado con 500 mil euros. Eh, Todas estas son las que ya están en funcionamiento, ya se están aplicando. Lógicamente continuamos trabajando, continuamos trabajando porque todavía quedan necesidades por cubrir. Entonces actualmente eh, y en este momento eh, tenemos mm, por delante la inminente publicación de las ayudas dirigidas a las empresas de inserción de la región que tan duramente están sufriendo los golpes que está ocasionando esta crisis sanitaria y con algunas novedades en esta línea de ayudas dado que se va a dar mayor impulso económico a las ayudas se van a ampliar los plazos de presentación y también se van a anticipar los pagos es decir, hemos recogido algunas de las necesidades o reivindicaciones y sugerencias que eran normales de las empresas de inserción y por otro lado también nos encontramos con la elaboración de una importante línea de ayudas que es las ayudas destinadas a aquellas personas trabajadoras que habiendo sido afectadas por un ERTE pierdan su empleo tras eh, esa situación de arte y que se encuentren eh, por debajo de una determinada eh, renta mínima. Ya digo que estas serían las líneas en las que actualmente estamos trabajando, que tienen por objeto lógicamente la protección de las personas trabajadoras y de aquellas personas que más lo necesitan y que son eh, las que inminentemente se publicarán también en nuestro diario oficial. Todas estas ayudas eh, recogidas en el plan a las que he hecho referencia y las que todavía pondremos en marcha lógicamente tienen como objetivo último seguir protegiendo y dando soporte al tejido social de la región pero también al tejido productivo a minimizar ese impacto negativo que hemos recibido por esta crisis sanitaria y muy especialmente y muy particularmente al objetivo último que, que desde luego que debe ser eh, el prisma de toda la política de la región y es no dejar a nadie atrás. Eh, yo no quisiera extenderme más, creo que, que ya he agotado el tiempo que me correspondía. Eh, muchas gracias a todos y a todas por participar de la jornada. Espero que sea muy provechosa, que aprendamos, que aprendamos todos mucho y bueno, pues que, que continuemos encontrándonos. Gracias. Muchísimas gracias, viceconsejera. Y muchísimas gracias, Carlos, también.